¿Cómo están estimados? Aquí estamos nuevamente en el jueguito del recuerdo ¿Mm? Hacía rato que no, no hacíamos un jueguito del recuerdo Que no hacíamos un jueguito del recuerdo Bueno, ¿Qué les traigo ahora para ustedes? Nada más y nada menos que... Faxanadu Faxanadoo, un juego weón, puta del año 1988 Que fue sacado para la consola de Nintendo ¿Mm? Wikipedia, ¿Qué nos dice relacionado con, con Faxanadu. Le damos un poquito, dice, faccionó un título de un videojuego de la empresa Falcom para la consola de NES, o sea la Nintendo, la Fami, como en Japón, y fue lanzado al mercado en el año 1987 y llegó a América durante los años 90. ¿De qué trataba la historia? Puta, la vamos a hacer súper corta. Como pueden ver ahí en el logo hay una ciudad que está como pegada al árbol. Ese árbol es el árbol de la vida. Y esas ciudades son como las ciudades elfa. En este árbol vivían enanos, vivían trolls, de toda la agua. Pero qué pasó, que cayó un meteorito arriba del árbol y quedó la caga ¿eh? Eh, Y los primeros interesados en saber qué huevada había en el meteorito Fueron los enanos ¿Y qué pasó? Que los enanos se metieron en el meteorito Lo tocaron, se envenenaron, se convirtieron en monstruos los huevones Y empezaron a dejar la caga en todo el árbol de la vida Fueron perjudicadas la ciudad y todo ese tipo de cuestiones Entonces, puta, empezó a quedar la caga en la ciudad ¿Y qué es lo que pasó? Que ya no tenían nada que hacer Y justo llegó nuestro héroe como pueden ver, ahí está el árbol de la vida, todo destruido y hasta para la caga, Y ahí viene llegando nuestro héroe y se encuentra con que la ciudad está hecha bolsa. ¿Eh? Y ahora empieza la historia del juego. Vamos a darle aquí estamos en el jueguito el recuerdo para usted y lo vamos a terminar, pues porque bueno, si para eso estamos. ¿Mm? Ahí viene llegando nuestro compadre. He estado en un largo viaje. Regreso a mi hogar para hallarlo casi destruido. La puerta está cerrada y no hay gente. Aún los muros se desmoronan. ¿Qué será lo que pasó? Bueno, eh, nuestro personaje salta y pega, y puta después van a cachar que tengo como un inventario y todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué podemos ver arriba? La M es la magia, la P es la energía, la E es la. Mmm, puta, la G el Gold, la E, la energía aparece, y la T, el tiempo que te duran algunos hechizos. Bueno, ahí vamos a ir cachando. Entremos. Ya que nos encontramos que un aldeano. Voy a ver al rey ahora mismo. Aún se acaba de regresar al pueblo. Ya. La paja era que claro, los textos eran medio lentos. Pero bueno, lo vamos a tratar de ser entretenidos. Aquí por ejemplo, uno podía entrar y se encontraba con estos güeyes que te vendían comida. Gente que te vende. Típicos güenes aprovechadores mientras el pueblo está para la caga. Esta gente que está acá como que te cuenta historia, esa pareja de aldeanos, elfos, te dice los enanos roban el dinero y las joyas de los elfos, y esta otra mina te dice, bueno, puta escucha a la gente, bueno, te, puedes, te puedes perder si andas solo caminando por ahí, ya, ya vamos a seguir avanzando, esta comadre me dice anda a hablar con el gurú porque este es el castillo de él, este es el pueblo elfo de Eolis, ya estamos en Eolis. Y se encuentra en el fondo del mundo árbol. Visita al gurú antes de que vayas al castillo del rey. Esta weá que está acá atrás, que es como una iglesia, es la casa del gurú. Entonces, uno que pasa, llega aquí bueno, y habla con el gurú. A ver, gurú. Y el gurú te dice: Si vas a ver al rey, llega este anillo contigo. Servirá para identificarte. No lo pierdas. Anillo del elfo. ¿Cómo voy a perder un anillo? El la cual no se puede ni seleccionar. Ya. Eso quiere decir que ya soy un elfo. ¿Mm? Visita los gurús de cada pueblo. Ellos te darán un título según tu nivel. Buen dato. Y ese título te hace como más fuerte y todo ese tipo de cosas. Te hace como pegar más, más bacán. Ya, seguimos avanzando. esta tienda aquí hay un buen que vende llave. En esta otra hay un buen que vende armadura. Y este buen que se está fumando un cueta acá los enanos ya están en el pueblo el final ya está cerca, ese weón ya está muerto entonces seguimos avanzando y nos encontramos con estos supuestos enanos que no sé qué voy a hacer, ¿no? son como unas tortugas con, con pincho tenemos que saltar muy fácilmente aquí hay un weón que puta te da energía eh, a ver ya conozcámoslo este ancianito que nos dice, por ejemplo, yo te daré magia por 200 de oro. No tengo ni uno, po. te falta, ya si sea. Ya, este viejo nos da eh, magic power. Y este otro buen que está acá al lado nos da energía. Ya. A ver qué nos dice esta pequeña aldeana. Casi no nos queda agua. para la historia. No sé. ya, este one, si yo no llevaba el anillo, no me dejaba entrar. Pero aquí puede entrar. Po. Y aquí vamos a hablar con el rey, de Eolis. Gracias por venir. Un desastre ha ocurrido. Las fuentes, las fuentes de agua ya no fluyen. Además los pozos se están secando. Muchos han ido a investigar. Pero nadie ha regresado. Por favor, ayúdanos. Te daré estos 1500 de oro y úsalos para prepararte. Antes de partir. Será un viaje muy peligroso. Te deseo suerte. Ya ahí el viejo nos da 1500 de oro <susurra> brigido yo lo que voy a hacer es si antes, quiero ver una web acá permiso voy a arreglar un poco el video y le vamos a colocar eh, paleta RGB para que cambien los colores y se más bonitos esos son los colores originales del juego ¿Mm? la paleta RGB Entonces salimos de acá. Aquí el guarda nos dice suerte. Ya, entonces nos vamos. Lo primero que vamos a hacer, ni ahí con comprar energía, vamos a saltar acá este y vamos a saltar acá a este. ¿Cacharon esa? Veo atrás de las paredes. Salto este y salto este otro. Ahí seguimos avanzando. Es muy importante en este juego tener plata. Acá el weón te dice, ¿tenía un arma para defenderte? Obviamente este weón que está acá, que nos vende armas, le vamos a comprar una daga. Y aquí yo les voy a enseñar una técnica. Hola, vendo armas, ¿qué te gustaría? Quiero comprar. ¿Y qué te gustaría? Quiero comprar una daga. Como pueden ver ahí, podemos comprar una daga, un elixir, bueno, y varias cosas más. La única lata del juego es que, claro, hay que esperar un poquito más o menos el, el tema de los bla bla y bla bla bla, pero bueno. Ya que te gustaría. Ya, vamos a comprar el deluxe que sería magia. La magia la podéis tirar claro con, con el mana. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más le vamos a comprar a este compadre? Le vamos a comprar.. Una red potion. Ya. Listo, basta, chao. Ahí salimos de acá. Y a este guan de acá al lado le vamos a comprar una llave. ¿Qué es la llave que vamos a necesitar más adelante para poder salir del pueblo? Hola, vendo llave. ¿Qué te gustaría? Vengo a comprar. ¿Y qué te gustaría? La llave que vale 100 pesos, que es la llave J. Ya, chao. Entonces, ¿qué hacemos de después? Nos ponemos acá. Elegimos nuestro, nuestra llave. Nuestra arma. Y ya tenemos arma y llave. Y ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a dejar morir, y nos morimos, vamos a aparecer ahí mismo, no se preocupen, este es un mensaje que te decía no tengas pensamientos negativos, recuerda tu mantra, entonces qué es lo que pasa, fíjense la energía ahora la tengo llena, la magia y, y la energía, y estoy cero peso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a volver a ir donde el rey y le vamos a decir, puta weón, ¿sabéis que estoy terriblemente pobre? Tírate unas lucas el weón va a decir, puta, este weón viene de nuevo para acá, weón eh, ya, le vamos a tirar unas lucas más Y el viejo me vuelve a contar la misma historia y me pasa los 1500 gold de nuevo Es una técnica más o menos para ir lleno, pues weón porque no te puedes ir con esa cagada energía con la que estáis partiendo al principio entonces ya nos cuenta todo de nuevo que los pozos se están secando que Puta los nos están invadiendo por favor ayúdenos te daré estos 1500 de oro úsalo para prepararte antes de partir será un viaje muy peligroso y ahora recién vamos a partir listo y nos vamos espérate ahí nomás sentado rey que te voy a salvar este Árbol de la vida, ya entonces ahí seguimos avanzando. Saltamos aquí nuevamente y saltamos este otro. No les puedo pegar porque el mono no se agacha para pegar. Ya ahí y acá. Ya según la, te dicen los mismos textos, cachai. Y ahora nos vamos a ir de este pueblo. Según que nos dice. Si sigues el camino, llegarás al pueblo de Apolune. Ya, vámonos, a Apolune. Bien. Y aquí empieza la acción. Hay un enano dentro del un ciclo, que una hueá rara. Y me da una luquita Ya tenemos la llave puesta. Use la llave. Listo. Salimos de la hueá. Y aquí empieza la historia. Tenemos que empezar a matar estos monos. Como pueden ver, el entorno gráfico puta. Se ve como que hay un árbol, hay construcciones, hay weas destruidas. Está bien. Está bien pensada, wea. Ahí voy por una raíz, me imagino, que, que, que esa wea de café del fondo debe ser una raíz, no sé. Nos vamos a encontrar todo rato con esto de enanos, o sea, con estas weas, ¿cachai? Esos siglos que están allá arriba. La canción muy buena, muy entretenida. Y vamos a tratar de matarlo porque quiero plata. Aquí empezamos a escalar el árbol de la vida, nuestra primera escalera. Es un árbol enorme. Ya, seguimos por acá. Más ciclope. Igual se ve como simple el agua, pero es tan simple que uno se desespera de ese weón, y quiere puro matar toda la agua rápido y te matan igual. Ya, estos weones, ni un brillo, estos, estos son pobres weón, no te dan ni plata cuando los matáis. Y allá arriba, bueno, es una weón oculta que hay weón que te vende unas weón muy caras que no vale la pena ir para allá. Te vende como un arma que cuesta 5 lucas weón y recién estáis partiendo weón. Ya, aquí estamos en otro pueblo. Bueno, no es un pueblo, es como una un, un puesto fronterizo. La torre de Trun está llena de enanos. ¿Aquí que podemos comprar? ¿Algo nuevo? que te gustaría? Ya, aquí ya puedo comprar un escudo Por último para que me defienda la wea Gracias por comprar Y vamos a comprar otras pociones Ya, vamos a comprar unas dos pociones más para irnos lleno y quedar power eh, quiero comprar que te gustaría igual es súper importante tener altas pociones el máximo ítem que uno puede que uno puede tener dentro del inventario son 8 vamos a comprarnos otra magua. de la última y nos vamos ya vamos. me quedé con 200 pesos chao Vamos. Otra cosa que vamos a hacer, nos vamos a poner nuestro escudo y nos vamos a poner nuestra magia. Bueno, aquí hay unas cantinas donde uno puede conversar con los weones que están acá y te empiezan a, decir, a contar más o menos el tema de la historia. Te dicen, el pico debe estar en la torre, lo obtendrás si matas al enano. si tienes el pico podrás romper la pared pero si no lo tienes estoy cagado. a qué se refieren con el pico <risa> se refieren a que más adelante hay un... ¿cómo se llama? hay una pared el pueblo de Forpa está más adelante y la única forma de poder cruzar esa pared es con el pico pues, bueno, que tengo que picar ahí bueno, y, y poder pasar ya aprendiste el mantra del gurú el mantra puede regresarte a la vida. Ya, ¿A qué se refiere este compadre? Que cuando uno te mata, el, el gurú, weón. A ver, el gurú te enseña como un mantra, que es un código, un password. Puede llegar a ocho ítems. Todos son importantes. Escoge con cuidado. Pues, ¿cómo se llama? Miren, aquí voy a estar donde el gurú, espera. Sale. Po. Y este. este weón te.. te da un password, mira. Necesitas paz mental. Yo meditaré contigo. ¿Cachai? Y ese era el password que había que anotar. Puta. Todo chat, weón. Porque si te mataban. O como el Nintendo no podía salvar. Tenéis que anotar ese tremendo password. Y después. Para volver a jugar desde aquí. Tenéis que meter ese password. Ya. Seguimos nuestra aventura. Estamos listos. Tenemos un escudito. Tenía puras ganas de. De jugar Faxanadu, weón. Ya este juego weón puta me encantó weón Y lo terminé cuando chico ¿eh? Lo terminé todo el rato Como a las 6 de la tarde mientras todos jugaban y yo estaba ahí terminando el jueguito Todavía recuerdo esa wea Obviamente a nadie le importó porque puta todos encontraban que el juego era malo weón. Uno que oh, puta uno en esos tiempos lo único que quería era llegar y jugar no sé pues juegos más de, de pelea y weá rara y aquí vamos a ocupar un ítem. Puta que bueno, no, a ver, espérate. Voy a tener que ir a buscar la llave. es un poquito. Que dejé la llave acá. En el pueblo, en un condoro. Pero eso nos va a servir para hacer más moneditas. Ya, ahí tenemos más moneda. Mm. igual esta weá me, me sirve como para cachar después mi error ahorita, igual tenía ya. ya, este weón de acá el de las llaves, ¿dónde está el weón de las llaves, ¿Mm? ahí está ya, véndeme una llave compadre hola, vendo llaves, ¿Qué te gustaría, el pone ahí con un cigarro ahí está la llave J que cuesta 140 pesos, ya, chao, nos vamos vamos a poner, nos vamos a tomar esa poción la poción se toma palanca para abajo y el de salto y nos vamos del pueblo lo que sí, vamos a poner la llave ya, ahora sí ha costado partir un poquito, pero bueno, es así el juego. Tenéis que puta estar pendiente todo, que no te falten llaves, que no te falten pociones. Weón. más adelante aparece un jefe gigante, bueno y toda esa wea. Yo no cachaba nada en esos tiempos, weón, de esos juegos, por ejemplo el del Final Fantasy, toda esa wea de que el leveleo y toda esa wea. Este juego no, no, no trae leveleo, o sea, trae como un leveleo que que te lo ponen como por por títulos, cachai, Que soy guerrero, héroe, todo ese tipo de weas. Miren, voy a tirar un poder. El poder se, se tiraba palanca para arriba y ahí pegando. ¿Ven? Y ese weón medio comía. Ya. Vamos a matar a este weón. Ahí está. Ya. Y aquí vamos a entrar. Ocupamos la llave. Use la llave. Vamos ya estamos en nuestro primer dungeon La gráfica es espectacular ¿no? Te hace sentir totalmente encerrado Así como en una parte que está Seca la wea Vamos Seguimos avanzando por acá Por estos Calabozos por calabozos como no sé que están dentro del árbol y De ahí seguimos subiendo el compadre también corría miren, uno se puede dar impulso, ¿ven? ahí está caminando y después como que, que anda más rápido con cara y cara, hay que esperar que se acerque para saltar y pegar Vamos. Otro carecabra. No sé por qué nunca han hecho como un remake de este juego, weón. Será espectacular, weón. Hicieron uno del Kidigarus para la DS, weón, y hicieron uno de, de Faxanadu, weón. Ya, listo. Muere. Y nos vamos haciendo ricos de a poquito. Igual hay que juntar harta plata, weón. Los ítems más, más adelante son súper caros. Ya. Subimos acá. Y la música bueno, tiene su onda. A ver. El, el temita de cuando tú te, te cambiás de pantalla, lo divertido es que te volvías a la pantalla anterior y los personajes vuelven a aparecer, o sea, no mueren nunca, weón. Bueno. Más que todo que podéis pasar de una pantalla a otra nomás, pero lo, lo, o sea, te, te podéis devolver, pero los monos siempre van a salir. Lo bueno es que cuando si tú, por ejemplo, saltáis al otro lado, sigue saltando ¿eh? ¿Sí? ahí. va. Ya, el primer jefe. Mire, me, me lo comí, weón. Ya. Hay que quedar separado ahí nomás tranquilo y tirarle la, los kamehameha de nuestro amigo. Ups, vamos. Sí, estoy murió. Murió el enano supuestamente. Es un enano. ¿sabes? Ya tengo el pico. buena. Como pueden ver ahí en player, a ver? Bueno, título novicio. Siguiente nivel, a los 2200. Ah, experiencia. Experiencia 1086. Esa era la E. La E es la experiencia. Arma, Handiwork, Letter Armors, Mount Shell Deluxe y un anillo que me identifica. Mm. que no, Por ahora caché que era la experiencia de esa weá Vamos uy vale, Más plata Bien Mientras más experiencia tenemos más, más fuerte pegamos parece Por eso que hay que a ver Ahí me dio 40, me subió a 49 o sea, igual es importante matar los monos. Esa hueá uno nunca la pescaba, wea, nunca pescaba wea, el tema de la experiencia, ni de nada, nada de esa weá. Jugaba, no. Ya, esta salamandra, qué onda, que va, salta tanto. Wea. Mira como me tienen. Uy. Dos caricabras weón. ven pa' acá. Ven pa' acá compadre, muere. Ya, seguimos avanzando. Ups. Paqueta en apurón, paqueta en apurón. Ya, pues ¡Qué el mono ese, weón! No quiero matar porque quiero plata. Si la plata es súper necesaria, después vamos a tener que comprar una espada, weón. Tenemos que llegar más o menos con, weón, cuatro lucas de, de dinero para poder comprar cosas. Bien, Alejandro, ¡bien! Ya. Muere Turun cíclope ah, Otra más ah, la daga tan ordinaria weón Y el traje weón va con un una robe weón Ya, ah, murió Seguimos avanzando y aquí nos encontramos con la famosa pared que no nos deja pasar Entonces ítem Ah no eh, ítem Debería decir pico, weón. Bueno. Si sí, un pico en la weón. Bueno. Ahí está. Palanca para abajo y lo, lo aplicamos. He usado el pico. Listo. Estos weones bueno, como nos vamos a asegurar acá para que no nos vayan a hacer daño. Listo. Ojalá es que alcance a cargar esas monedas. ¿no? A ver. No, no alcance. Pero al menos pase invicto. Ya seguimos subiendo por acá. Ahí aparecen enemigos nuevos. Son es buenos con cabeza de callampa. Son como unos hongos humanoides. Seguimos subiendo y avanzando por este gran árbol y salen otros monos más. Son es buenos es que se parecen a Orco de He-Man. Son es buenos cuando tú los matas y te dan energía. mira Así no. Parece que vamos a tener que aplicar Red Potion. No, todavía no, vamos. No. Tuve que tomar impulso ahí. Y... Ya, este weón me da comida. Ya, muere y dame comida. Miren, si yo me devuelvo, y me vengo para acá de nuevo, ah, me pusieron un mono ahí, buen, qué mal. Bueno, vuelvo a aparecer el mono y le puedo volver a sacar más comida. En este caso estoy cagado porque tras colocaron un mono justo ahí. Esa mano me dará más experiencia, vamos a echar el tiro, la vamos a ir a buscar. Lo único que sé es que esa mano tú te la comí y pegáis más brígido. Vamos a ir a buscarla de todas maneras. Uy, vamos. Pasamos justito. Vamos a que esa weá. Vamos. Ya. El guante aumenta el poder ofensivo. Bien. Eso quiere decir que pego más fuerte, ¿no? igual la hueá muere, se demora ya, vamos este hueón me va a disparar acá vamos, Tan no alcancé. el escudo vale callar pero a ver, Mira, ni un brillo el escudo vamos ya, seguimos por acá a ver igual me lo comí llegamos al pueblo, no? este es el pueblo de Fort Pau el guan del pan ni un brillo. El one del arma. El poder del guante se acabó. No vale la pena ir a agarrarlo. Tenemos 3047 pesos. O vendo armas. ¿Qué te gustaría? A este one le vamos a comprar una espada y una armadura y toda va a ver. Vengo a comprar. Ya, la launch World cuesta 1.600 Small chill ya lo primero la vamos a comprar la Lost World. ya, 2500 para la otra wea a ver, le vamos a comprar el el escudo yo creo, a ver 1100 small child. ya tengo una small child. ya estuve en 1000 2500 no me alcanzamos ya no. Otro Red Potion por si acaso. Gracias por comprar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos... <risa> cuatro Red Potions. Terriblemente asegurado. Vámonos. Eh, bueno. Este viejo vendió una Small chill, A ver, ítem. Ah, la weá. El escudo. En Player veo la weá si sí, sí, ya tengo una small shell, si lo que tengo que hacer es juntar plata para comprarme la la armor vamos ya tengo experiencia 1786 yo te daré el título de aspirante asegúrate de merecerlo ya. bien y mi próximo título es a los 2200 level o sea tengo que seguir matando monos me cuenta este agua de tres manantiales llena de la fuente encuentra los tres y el agua regresará a la fuente les resumo un poco esta parte en este, en este capítulo de esta ciudad lo que voy a tener que hacer es ir a darle vida a tres fuentes de agua para que eh, estos buenos les llegue a WIT y todo el cuento y puedan seguir vivo vamos a comprar la llave J que va a ser la llave que me va a servir para poder abrir una puerta más adelante a todo esto nos vamos a cambiar de arma tenemos la longsword ya escudo magia ya nos vamos a tomar una una poción que ya la tenemos he usado red potion igual debería haberme geleado por acá bueno a ver vamos a gelearnos acá si le plata bueno, ya ya cúrame. ¿quiere un tratamiento? Serán... Mire, este bueno es cariño, weón. Ya filo. Ya cúrame la magia. Ya, no haga estupidez. Ya. ¿Y ella? A ver. Hay un manantial en la torre de la fortaleza. Encontrarás la fuente seca y la entrada a la torre. Justo arriba del pueblo. Que tenga suerte, bonita ella, ¿eh? la más linda del juego. Ya, estamos listos, vamos. Seguimos nuestra aventura. Ya matamos a estos mono, Y vamos a ir a entrar al primer dungeon. Son tres dungeons acá: uno que está acá arriba, otro que está en el cielo y otro que está abajo. Vamos a tratar de igual matar monos para que nos den una experiencia y todo esa weá. Bien Alejandro, te caíste. ¿No estás bien en, en plataforma de esta un 3. Vamos. Ya, seguimos avanzando acá. Ah, pase como, miren, vamos a tomar impulso. Aunque empieza a correr más rápido. Ya. Y llegamos acá fíjense que ahí está la fuente, esa agua que lo está apuntando que parece una mano y ahí arriba hay una puerta ahí, esa, esa fuente es la que tenemos que eh, echar a andar con tres fuentes más que están tan selladas en este momento y, y ahora vamos a entrar a la primera fuente ahí ocupamos la llave J ya estamos dentro tenemos que matar muchos monos acá Yo creo que vamos a terminar esta parte y lo vamos a dejar hasta por acá. El... Vamos a salvar las tres fuentes primero y después, vamos, cuando lleguemos al otro pueblo, vamos a dejar la grabación hasta ahí. ¿Mm? Porque igual es caleta. Ups, puta, estos hueones, man. estos gorditos, man. puros problemas. La música es buena. Man. Bueno, me comida. Llego allá o no? A ver. Justito, vamos. Listo. Vamos llenos, vamos llenos, vamos que se puede. Bueno, acá hay un viejito que nos va a pedir, nos va a pedir que le llevemos un elixir, ¿ya? Y ese elixir va a ser el que va a servir para poder darle la vida a la fuente de, de, de agua. Si subimos por esa creo que ahí vamos a ir a buscar el primer elixir. Vamos a bajar que esto buena en página acá. Ya ven para acá. Ah, listo. ¿Qué tal la experiencia de 2463? Vamos nomás. Ya. Ah. Que buena la gráfica, weón. Las cosas que se podían hacer con el. con la NES, weón. Bien alejando. Sí. Está ahí súper bien en plataformas. A la weá, ese mono maldito, weón. Van pa' acá, a ver. Ya, vamos. Puta, el guatón muere. Aquí vamos al tiro a buscar el, el elixir, weón, porque... El ir ...a ver al otro lado es puro perder el tiempo, weón. A pesar de que me dan un guento que te hace invencible por un rato, pero... Es un brillo, la wea. Cachan ese jefe. Este jefe... ...sirve para sacar plata. Fíjense, mira. Cacharon? entonces, ¿qué es lo que pasa? que si yo me devuelvo a otra pantalla y vuelvo para acá en la luz voy a seguir haciendo plata vamos, o sea, vamos a hacer esta vez, ¿no? y bueno la verdad es que para poder pasar el juego tranquilamente necesitamos al menos puta unas 20 lucas diría yo, weón. Unas 20, 25 mil pesos. Chucha, aquí aparece este jefe, weón. Esas rocas cuando te caen en la cabeza te hacen cagar. Ya acá tenemos un elixir. Ya, ya tengo un elixir. Entonces ese elixir va a ser el que nos va a servir para pasárselo al viejo y el viejo va como a como activar la primera fuente que está como al otro lado que... de esta pared. O sea, al lado derecho de esta pared. ¿Mm? Para allá tengo que volver a pasar por aquí. Vamos a matar a este weón. Oh. Fíjense, me soltaron las botas. Ya tengo windboots Boots. O sea, puedo volar. A ver. Miren. Yo en este momento, les voy a mostrar algo. Yo, ponte tú, tengo un ítem. A ver player fíjense que ya está abajo, está el elixir. ¿Ya? ¿Para qué me sirven los elixir en mi caso? Para mí, por ejemplo, si me matan, fíjense, he usado el elixir. El elixir se, se activa automáticamente y me llena entero. ¿Ven? Entonces, que volver a tomarlo y se lo voy a pasar el viejito. Pero, ¿saben qué? Prepárense para este tema. Porque miren lo que voy a hacer, tengo 2493, observen lo que voy a hacer ahora a hipervelocidad porque esta igual me vamos a adelantar, ya, 1, 2, 3, démole. Suficiente, suficiente hice 30 lucas, le peleando ahí con el mono ese y toda esa wea. Ahora me van a matar. Ya vamos a dejar un ítem acá, vamos a dejar el ítem de la red potion y vamos a seguir avanzando. Ya tenemos el, el elixir y ahora se lo vamos a ir a pasar al anciano. al anciano para que este buen pueda activar el, el, como se llama, la fuente. Habíamos dicho que que como se llama que estamos activando las tres fuentes de, de la vida del árbol para que puedan fluir los ¿cómo se llama? los manantiales eh, purificados del veneno que ha soltado el meteorito que cayó arriba de, del árbol de la vida entonces qué vamos a hacer ahora, ahora nos vamos a devolver donde el anciano, entregarle este elixir para que sane el primer pozo Ahora. En este mismo dungeon donde yo estoy ahora, hay un cura, un... ¿cómo se llama? Un, un priest, ¿ya? Que el weón me tiene que dar un anillo, pero ese weón me va a dar el anillo una vez que yo... Que yo le... ¿cómo se llama? le, le Haya limpiado la fuente. La fuente del cielo, una weá así. De ahí van a cachar. Igual vamos a tener que volver para acá a hablar con ese ese mono. Pero por ahora vamos, vamos a limpiar la primera fuente de, de agua. Ah, me cacho cabre le gustó el, el leveleo de recién me las mandé bueno no habría estado como puta media hora wey, ando con eso wey. pero aquí estamos en el juego del recuerdo para usted y vamos a terminar faccionado les recuerdo que claro vamos a, a limpiar las tres fuentes en el capítulo de las fuentes de las fuentes de la vida vamos vamos a limpiar estas tres fuentes y, y nos vamos a ir a descansar porque igual el juego es largo es como para unos uno o uno, dos episodios sí. del jueguito del recuerdo así que vamos a hacer eso. Bueno, aquí está el primer viejo, el anciano, ya está arriba con la fuente está toda seca y le vamos a ir a entregar nuestro elixir tenemos cuidado con esta abejita y ahí conversamos con él has hecho bien en venir hasta aquí ya ahí. Pues. has hecho bien en venir hasta aquí este es el manantial de Trunk, necesitarás un elixir para revivir el manantial, ¿me darías tu elixir? Este manantial fluirá de nuevo. Hay otros dos manantiales, mejor ve a buscarlo, listo ahí está el primer manantial listo. Y recordemos que cuando matamos al mono ese que lo leveleamos nos dieron estas botas para volar. ¿ya? Eso quiere decir que vamos a tener que volar en algún momento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahora van a cachar. Sale. Ya. Vamos a ocupar el ungüento. Estoy libre de daño gracias al ungüento. Buena. Listo, nos vamos. Vamos a pasar corriendo rajado para que nadie nos, nos toque. Podríamos sacar unas monedas más con estos monos, pero weón bueno, no puede tener más plata, weón. Bueno, bueno allá, más, después allá arriba vamos a tener que pasar porque arriba es donde está el, el cubre y toda la weón. Puta. Vamos, corre, corre, corre, corre, compadre. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. corre. Bien. El poder del ungüento se puede acabar en cualquier momento. Listo. Volvimos. Entonces. corre ¡Wow! ahora lo que vamos a hacer, vamos a ocupar las botas de poder ¡Uy! nos vamos a tirar acá llegamos acá abajo y en esta segunda pantalla el poder del ungüento se acabó y en esta segunda pantalla vamos a ocupar las wing boots bueno les voy a mostrar lo que hay acá al lado en realidad no voy a hacer ni un brillo más plata, más plata. ¿Está este mono, a veces, a veces uno cuando lo mata te regalan una Red Potion. ¿Eh? Ahí me la regalaron. Perfecto. Yo tengo una Red Potion. Y nos vamos a tomar esta otra, yo creo. A ver. Sí, tomémosla. ¿no? Para no andar tan pobre. He usado Red Potion. Y ahí andamos duros. Vamos buen tema entonces aquí ¿qué vamos a hacer Ítem, Win he usado winboots y nos vamos volando, ¡Wii! ahora volamos ¿cachai? vamos volando por acá man. tenemos que tener cuidado con estos monos que se parecen a los orcos de He-Man hay que corremos rápidamente ah por acá, tenemos mucho las alturas. Aquí hay otro anciano, el segundo anciano. Te diré sobre el agua del manantial. El agua había sido envenenada por los enanos, pero el veneno ya casi desapareció. Así que ya podemos revivir el manantial. Ahora, observa. El agua volverá a fluir de la fuente ahora. y hey, tenemos agua. Volvemos a hablar con él. Obtén la llave del gurú de la fortaleza y ve a buscar el primer manantial escondido. Ya, eso quiere decir que tenemos que volver a la maldita fortaleza donde estábamos recién. Ah, y si pasa por acá, no. Vamos. Vamos. Quedan 15, 14. 13 A ver, podré subir por acá, a ver 12 11 10 9 8 7 6 5 4 Ahí igual le hice 3 Vamos, vamos, que se fue Sale, weón Ah Puta, el maldito Me va a pegar Ah, igual voy a tener que volver... Tengo que volverme igual al pueblo que soy, weón tengo que volverme al pueblo de todas maneras porque el, porque hay una llave ahí, mejor, pues total vuelvo más duro. Ya vamos, total, aquí abajito nomás. Ah. Todo el huevo que hice y después me matan, ¿se imaginan? Y aquí estamos en el pueblo de la muerte, es el pueblo que estamos delante, no me acuerdo cómo se llama Forecam, no sé cuántito. Entonces aquí vamos a comprar la llave. ¿cuál era la llave que, que es para poder abrir la Super Fortress? Hmm. hola, vendo llaves ¿qué te gustaría? ya, pues vamos que yo abre tomar un botón de estos Super joystick vengo a comprar ¿y qué te gustaría? una llave quiero la llave J ya, perfecto y también te voy a comprar el tiro la otra llave voy a comprarle la llave Queen que es la llave que después nos va a servir para poder entrar al otro mundo. Ya. Gracias por comprar. Vamos. Vamos a comprar también la armadura. Este viejito que está acá, que nos vende armadura, nos vamos a poner una armadura y nuestro monito va a cambiar su apariencia. Se va a parecer más al, al Rey Arturo del Boss and Golem. Me gustaría. Mmm, la student mail... La student mail ¿Cuánto? 2500 Ya pues Ya, y vamos a comprar unas pociones también Una nomás Puta la wea ¿Qué te gustaría? Vengo a comprar ¿Qué quieres comprar? y quiero comprar una road potion puta esta guacabo gracias por comprar ya entonces que tenemos los ítems tenemos tres road Potion, la llave la llave queen y la llave j ¿Mm? vamos y ahora nos vamos a colocar nuestra super armadura armadura Ahora ya me veo diferente. A ver, ¿en qué pueblo estamos? Ah, si la fuente fluye. ¿Qué dice esta pana? Si la fuente fluye. El agua volverá al pueblo. Claro, en eso estamos. Estamos tratando de reír la fuente. Ah, y vamos a pasar donde el gurú para que nos dé nuestra experiencia. Tenemos experiencia 32.735. Yo te daré... El título de superhéroe. Asegúrate de merecerlo. Bien. Y a ver, ya nos vamos a curar aquí con este compadre, va a ir durito. ¿Quieres un tratamiento? Está gastando plata, po, gastando dinero. No hagas esfuerzos. Gracias. Y le pasamos, a, le pasamos a toqueter aquí a la, a la enfermera que está muy buena. A ver, ¿qué nos dice? Cuando empujes empuje la roca de la fuente, verás el pasaje a Mascon. Mascon, el otro pueblo que tenemos que ir. Pero necesitas el anillo de Ruby. Sí, sí, voy a ir a buscarlo ahora. Ya, vamos. Más armado, más duro, más power. Supuestamente hago más daño. Uh. Entonces, ahora dónde vamos, vamos a ir a hablar con el gurú que está escondido en, el, en la fortaleza que estábamos recién para que nos dé el anillo y podamos, eh, podamos entrar a la fortaleza que está abajo y el que está abajo nos va a pasar eh, un anillo, parece, no sé qué onda. Ahí vamos a cachar para poder cruzar, para poder empujar esa piedra que está ahí. Entonces. Ocupamos la, la llave, J use la llave Vamos, no, somos rabia. chucha Vamos a más rápido por eso, ¿no? La misma weá un no brillo la experiencia, vamos Estoy avanzando ah. Muere Debería morir con dos, porque bueno, si ya soy más poderoso supone que pego más fuerte A ver Sale, gordo ya este monito nos da energía igual el jueguito de una paja, ¿eh? ¿qué quieren que les diga a ver, a ver si le damos ya pues bueno, la tenis corta, vamos listo ya más golpitos perfecto subimos acá ojalá que segundo nos bote Vamos a pasar por acá, acá hay un dragón, pero lo vamos a evitar. Tenía que confiarse dragón. Me puede matar. No quiero morir. A ver. Aquí hay un dragón. Vamos a esperar que se acerque. Ya. Vamos una más. Ahora, vamos. Corre. Eso. Y aquí está el famoso guru escondido. Mira, al weón nomás se lo, Bueno, a lo mejor tuvo mala cueva y cuando los enanos destruyeron todo quedó atrapado. Veamos que nos dice el gurú. Usa esta llave para abrir la puerta abajo. Ahí está el primer manantial. Clave, o sea, llave jo. ¿Y qué más nos dice? Vuelve si necesitas otra llave. Joker. Joker se llama la llave. Uy, chao compadre, nos vemos. Entonces bajamos acá. No nos comemos eso porque eso es veneno Salimos y nos vamos abajo Igual me hubiera gustado ir a buscar el ungüento man. Pero filo, man. Sí, igual podemos Y vamos ¿Qué me pegó? Maldito Ya, aquí vamos a dejarnos... Una Red Potion Hay una marca de Joker en la cerradura Puta, no ocupe la marca Ya, ítem Ya, entramos No la llave Avanzamos Cambiamos rápidamente a Red Potion Y se la peleamos a este guan con todo uh, No había activado la Red Potion es que se me olvida weón. Ya, murió. Ya. Y aquí está el otro viejo. Sensación, vibración de urgimiento. Gracias por venir. Te diré el manantial ahora mismo. Bien. ¿Y qué me nos dice? Te daré el anillo de rubí. Ahora ve... Y retira la roca que obstruye la fuente. Ahí tengo el anillo de rubí. ¿Qué más nos dice? Confía en ti mismo. Tú eres el guerrero elegido para salvar al mundo árbol. Ya la raja. Vamos a tomar otra red potion. A ver si se la peleó de no a este weón. Bueno. Igual de amiguito, ¿no? Ahí viene. Guau, wow. me murió. Vamos. Me confundo con los botones de repente, bueno. Ya, vamos a comprar unas llaves y nos vamos a ir. Vamos que se puede, vamos que se puede. Ya. Vamos maldito gusano. Listo. Ya, seguimos con nuestros 30 lucas, menos mal, y vamos a pasar el pueblo a... Ya, bueno ya tenemos las llaves, no, no vamos a necesitar más llave joker, eh, nos vamos a gilear. Por 500 pesos, maldito gusano este que nos cobra. Pero más adelante los buenos cobran más caro, así que es mejor tratarse de acá. Bueno. Después los buenos cobran lucas. Perfecto, no hagas esfuerzos. Ya, adiós. Vamos a llevar unas 3 red potions y estamos. este weón no, no me da ningún título más. y super nomás. no nomás. Vamos a ver. Necesitas paz mental. Yo meditaré contigo. Bueno, aquí me da una password y toda la weá. Y hay una password por ser si que la necesita más adelante. Vamos. No. Para que siga el mismo juego que estoy jugando yo. Ya. Eh, aquí vamos a comprar unas tres red potion y nos vamos a ir a empujar esa super piedra y vamos a llegar hasta ahí mm, ya red potion gracias hola vendo armas que te gustaría ya otro red potion y vamos a comprar también una bota las botas al tiro, puta como se gasta plata en este juego de mierda weón? bueno al menos al menos compré o sea saqué esta plata puta para tratar de hacerla más corta porque no quiero no quiero que estén mirando weón cómo saco plata y todo el weón así que la, así la hacemos más cortita ya igual quedamos con 26 lucas ya vamos como está nuestro inventario ya está piola vámonos, nos vamos de acá a ver, algún comentario de algún aldeano a ver viejito tú que nos cuentas historia si puedes quitar la roca que obstruye la fuente hallarás el camino a Mascón pero no puedes moverla sin el anillo de Ruí. el anciano del manantial lo tiene ve y pregunta, ya sí, si ya fui bueno yo ya hice todo acá salvé este pueblo pueden estar tranquilos nos vamos de acá y se acabó yo creo que... Oh, nos dieron un ungüento de repente pasa eso yo creo que ya terminamos el primer el segundo episodio, el primero es como el intro el, el segundo es como este que tenéis que salvar al, al primer pueblo que necesita la la... la como se llama? las fuentes purificadas Ahí está la, ahí ya está la fuente activa, ahora vamos, vamos a empujar la piedra. Yo es, puta el día que logré mover esta roca quedé loco así. Miren. Oh, oh, mamá, mamá, apúrate bien, cacha, weón, mira weón lo que hice, weón. ¿A quién le importaba? <risa> ya. Y aquí hay una marca de Queen en la cerradura. Entonces, como nosotros compramos la llave Queen, pim. Puedo mostrar. Use la llave. Y aquí entramos al mundo que está como envenenado. Está como en las tinieblas. El poder del encuentro se acabó. Bueno, este, este, esta zona eh, está totalmente con neblina. Están todos para la cagada porque resulta que el, el bueno, aparecen estos nuevos personajes El meteorito que cayó eh, Emitió supuestamente un Una nube tóxica Y puta todo... Se ve como nublado y está como para la caga Entonces por eso que... está como todo podrido en realidad Y la gente está como... Está como refugiada, ¿cachai? Aquí en esto Aquí, ¿ven? Aquí vamos a llegar como un pequeñito pueblo un aldeano. ¿Qué asuntos tienes aquí? Este es el pueblo brumoso de Mascon. Vamos a ver qué nos dicen en la taberna. A ver. ¿Qué nos dice la mina? Hay tiendas afuera del pueblo. Ahí venden cosas útiles. Pero es difícil llegar a ella. Me pregunto si tú podrás encontrarla. miras hacia arriba mientras caminas bueno, sí, sí. ¿Qué onda? Y el weón me dice, cuando el meteoro es disuelto en el agua, se vuelve veneno, que causa enfermedad. Comenzó cuando los enanos lo trajeron al mundo árbol. Historias más o menos que, que te cuentan para como ir entendiendo de qué trata la weá, bueno, este weón nos vende comida. Aquí venden. A ver veamos qué armas venden, a lo mejor venden algo más bacán. Hola, vendo armas. Veamos qué vende este compadre. ¿Qué te gustaría? Mm, este weón vende un Thunder y el Large Chill. 3-4 lucas, bueno. Ya vamos a comprar el Thunder, que es una nueva magia. Gracias. Y el Large Chill también lo vamos a comprar. El Large Chill es un escudo más grande, weón. Ya. Listo. Puro gasto de plata, puro gasto de dinero. A mí me gustaría poder vender las cosas anteriores, weón, pero esa bueno no se puede, weón. Ya chao A ver. Escudo. Ah, tenéis que equiparte afuera. Es otra hueá tenéis que equiparte afuera. A ver, eh, armadura, letra armor. Eh, el arma, la misma weá. Escudo. Large Shell, ya y ahora la magia, el Thunder Entonces ahora como pueden ver, tenemos un, se supone que tenemos una escudo más grande O sea, un poquito nomás más grande y... ¡Sale! El diano! que tenemos como una magia más pro Más acá que lo encontramos, el buen que vende llaves Hola, vendo llaves, sí, ya sé que vendí llaves esta weá de la ha he hecho que cuando uno apretara, bueno, fuera más rápido bueno. Ya eh, Llave J y llave Queen Vamos a llevar una de cada una por si acaso Pero, pero después la vamos a mostrar Vamos a seguir mostrando el esquema ahí este weón que nos dice El meteoro está en la torre del Surfer en, De Surfer, encontrará la torre sobre la casa de un gurú Ten cuidado. Esta mina que dice, su esposa. Este pueblo fue cubierto. Ahí está, te cuento más menos de lo que pasó. Este pueblo fue cubierto por la niebla desde que el meteoro cayó. Algunas partes pueden que aún estén ardiendo. Ya, ya, ya está el buen que cura. Ya compramos las dos llaves. ¿eh? Entonces. que nos sirvan más adelante igual siempre hay que tener llaves una wea que una lata hay que tenerla ya basta hola no vendo llaves que te gustaría ya la otra ya cuál compré recién la de quinientos la queen o no puta no caché one. puta sorry a ver tengo una queen voy a comprar una jota y estamos que te gustaría la jota ya 20 lucas me quedan bueno. ya gracias chao y aquí bueno aquí está el guanquecuri chao y ahí sigue nuestra aventura por el mundo árbol podemos llegar al otro al otro pueblo de tal manera intentamos llegar a otro pueblo no ups como que me entusiasma seguir Vamos Después me matan weón Ya me tienen para la cagada weón Hoy oh, los weones pesados, Ocupé una red Potion Este nivel el más latero del juego okay. A mí me, me, me aburre este level la música es como... Mega siniestra. Bueno, ahí hay una weá para subir. Esa weá es una trampa, weón. Puta, yo te esforzáis, llegáis arriba, weón. Y al final llegáis como a un, a un castillo donde no tengan nada. O sea, aparece un, un jefe que, que lo podéis matar estas veces, pero, weón, puta, ni un brillo. Ni un brillo. Mm. Nano maldito Vamos Por último llega al otro pueblo Mira los buenos como me pegan Y quitan caletas esas otras weas Esos monos que están arriba, ni siquiera mejor saber qué weas son weon Dos por una buena, me hice un anticucho. Vamos Entre las tinieblas po ya Vamos Mare, ahora en el medio creo que hay algo. Un, Un gurú. Plan. Yo te daré el título de Paladín. Asegúrate de merecerlo. Ups. Ya, esta otra, en esta otra guay puras trampas, pájaro igual rara. Vámonos. Vamos a ir siempre con nuestra red potion activada. Puta. ahí está por si pasa cualquier improperio ya acá arriba acá tenemos que pelear creo que con un huevón hay una marca de Queen ya ocupémosla ya, agaritan Sale por bicho Item... me quedan 3 red potions, ya cogemos la Queen Puse la llave Queen Ya, pasemos tele el nomás, cari palo, démosle Ya, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es ir a buscar un un pendiente Que ese pendiente nos va como se llama a poder dar acceso a, a seguir avanzando en realidad lejos vamos ah. ya, al menos me gilé un poquito hay que ir con mucho cuidado ya aquí ya la weá se pone un poquito raro el juego hay que ir con mucho cuidado y el mono con el que voy a pelear acá también me puede matar weón bueno, que me moleste bueno, no, esos buenos justo ahí, weón Vamos Ya, vos no. Estos buenos te tocan y te quitan caleta, weón No les voy a mostrar cuánto me quita, pero... Uh. Pero al menos dan buenas lucas Ya, seguimos subiendo con la Torre de la Muerte Puta, el enano, maldito, lo mira y te pega, weón antes de que el enano me pegue a ver. Esta, la wea esa güey me va a quitar encima si la voy a saltar pero a ver, vamos a hacer algo vamos a poner por acá nos vamos a adelantar a la mierda mal, otra la weá obligado a gastar nomás la lo tiramos nos saltamos para acá, ya uh, está el enano maldito ítem vamos a seleccionar nuestra red potion y aquí vamos a tener que entrar a pelear con todo. 1, 2, 3, 4. con Culeado, weón. cómetela He usado red potion. Puta que son necesarias estas weas, weón. Muérete, pues, weón. Uh, weón, al borde. puta la wea otro más ítem rot potion puta porque lo ocupé bueno está bien justo lo maté oh wea bien ahí está el rubí yo tengo el pendiente perfecto y esa monita bueno a ver acá, como lo hacemos, pasamos corriendo nomás o no? Uh, hay que hacerla nomás. El este enano maldito ese. Ahora hay que bajar. Ah, weón, weón tras weón. Vamos. Oh. Maldito. Por último dame plata. Ahora nos vamos a ir. vamos a irnos de, de aquí, weón. Este no, es weón. Molestoso, weón. Eh. Vamos, rápido, corre. Igual me ha tocado, ha Me tocó el weón. Esta es la wea La wea es tocarme, weón. Ya. Vamos a dejar una.. Una red potion por si acá. Por si acaso nomás. Ya. Logremos salir de aquí. Corre, eh, vámonos. A ver, porque le pegué. Y ahora, ¿dónde tendríamos que ir? Nos vamos al pueblo de nuevo y nos geleamos. Y vamos a hacer unas pociones, weón. O, no, o nos vamos volando, a ver, déjenme acordarme si sí, nos podemos ir volando, ya, si sí, más me la puedo ya, vámonos vámonos bueno, la cagué con él, me tirado vamos a tener que ir a, a ir a darnos la vuelta aunque igual no alcance desde ahí, estoy puro vendo ¡Ah, maldito gusano! No, no te mueras ahí. Vamos. Vamos, bueno. Sí, si sí, acá no alcanza de más. Muérete. Ya. Ya. Vamos a ocuparla y vamos a ocupar ya vámonos volando rajado corramos tratemos que sacarle provecho a, la, a las botas weón hasta aquí es chucha no porque el poder de las wing boots se acabó uy justito Vamos Aquí aparecen unos buenos, más o menos desagradables Listo No nos vayamos a caer Ya, esto es bueno Ahora sí que están pobres, no tenemos manapuchan O sea, no tenemos... Botellitas de geleo y no tenemos y estamos pobre de energía así que tenemos que cuidarnos con mucho cuidado Vamos. lo que estamos tratando de hacer es llegar al otro pueblo maldito enano muere listo llegamos al otro pueblo lo logramos buena eh. ¿Qué nos dicen? Es peligroso que salgas. A ver... Es peligroso que salga y nada más. Ah, del pueblo. Si no tienes un escudo mágico. Ya. Veamos qué nos dice el super gurú de la muerte. A ver... Necesitas paz mental. Sí, ya, chao. Con todo lo que he jugado. A ver acá. Ah, nos gelean. Aquí nos cuentan historia pan llaves veamos que vamos a comprar hola vendo armas que te gustaría qué te gustaría una full plate compremos la full plate están llamando por teléfono Full plate es como la, arma, la armadura más vegeta. Gracias, ya listo. Tenemos full plate. Vamos a comprar... Qué interesante esta parte, weón, donde tenéis que comprar, weá weón, weón. Una red potion ahora cuestan 800 pesos, weón. Nos giliamos estamos. Ya, estamos. Chao. Faltan las llaves todavía. A ver, aquí. Y ahí está el otro camino. Veamos que nos cuentan aquí en el pueblo. Todo sea por salvar el mundo árbol, tu Aún no tengo una bebida. ¿y este otro? estoy perdido, mi magia no funciona ya, puro es quejándose llaves hola vendo llaves, ¿qué te gustaría? ya vamos a ver qué llaves nos vamos a llevar de acá es importante cachar esa wea. Mm, Ya llaves kaiser y llaves queen eh, una kaiser tenemos que llevar gustaría. Y vamos a comprar una cuenta también. Ya, yeah, perfecto. Gracias. Ahora nos vamos a gilear. ¿A ¿Dónde está el gileo? El healer. El curita. O sea, no el cura, sino el, el doctor. Doctor carero, wean. porque son tan careros hasta los juegos de video, weón ¿Quiere un tratamiento por cuánto? A ver. 2500 el mono, ¡cara la weá! Todo sea por tener magia, pues, weón, porque el otro weón que te den de pan y comida también te llena, pero está en la mitad ya Bueno chicos, creo que es hora de finalizar el primer episodio de Faxanadu ¿Mm? Como pueden ver hay nuevos personajes a la salida del pueblo, hay como unos calamares que flotan Espero que les haya gustado el primer recorrido, porque en el segundo vamos a terminar el juego ¿Mm? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué puedo decir mientras tanto del juego? Eh, a mí me entretiene bastante la historia. O sea, hoy en día yo creo que nadie lo, lo juega mucho. De hecho, he visto algunos algunos reviews de este juego en, en YouTube y como que no lo pescan mucho. O tienen, muy poca tienen poca visita porque la gente como que no lo jugó mucho en ese tiempo. Pero yo estoy haciendo este jueguito al recuerdo porque para mí este juego lo encuentro espectacular para la época super bien hecho, la historia genial y cachen que hasta tuvo una una serie de o sea un programa especial en la serie de, de televisión del Capitán Enebo bueno. ahí la pueden buscar después pero bueno, dejémoslo hasta acá vamos a ¿cómo se llama? a continuar en el próximo episodio con la segunda parte de Faccionado y espero le haya gustado más o menos este, este primer recorrido hasta, hasta el pueblo con neblina ¿m? Ya pues chicos, los espero entonces en la segunda aventura de Faxanau y nos estamos viendo en el jueguito del recuerdo. Un abrazo, cuídense.